Bueno, este video será muy diferente a los que hacemos en el canal, pero ya que, viendo este tipo de videos, me empecé a interesar por ellos y fue inevitable pensar en hacer uno. Los icebergs se han vuelto algo famosos en internet, e investigando encontré uno de Undertale. Pero antes de empezar, para quien no sepa qué es un iceberg en internet, o no haya visto este tipo de videos, aquí les dejaré una explicación hecha por mí y lo que he entendido viendo estos videos. Un iceberg de teorías o de internet es una recopilación de datos, curiosidades, secretos y datos turbios de alguna cosa en especial que se dividen en 5 niveles y su estructura la están viendo en pantalla. Realmente es como una escala de datos curiosos que van de datos normales a datos perturbadores, y en este caso, el usuario de Reddit llamado ChesssAdvert o este iceberg de Undertale y decidí traerlo al canal. Aclaro algunas cosas más antes de comenzar con el video, y es que este iceberg, como lo dije lo saqué de Reddit, así que no me pertenece y en la descripción tendrán el link a al post original del creador. También cabe mencionar que la investigación de estos datos son algunas cosas que yo ya sabía, otras cosas que investigué por mi cuenta, o estaban en la wiki de Undertale o son explicados por el creador del iceberg. Además de que este video se dividirá en dos partes para saber si les gusta o no, así que dejen su like si les gusta para poder continuarlo. Creo que eso sería todo, así que empecemos de una vez. Como todos sabemos, este señor empezó todo. Toby Radiation Fox es el creador de Undertale, también conocido como Fu Radiation, es un compositor de música y desarrollador de juegos, nacido el 11 de octubre de 1991. Originalmente comenzó como un miembro del foro en el sitio de Starmen.net. Luego, con el nickname Radiation fue el administrador del foro PKHack hasta 2011. La primera vez que entró en el ojo público era por su infame Artbound Halloween Hack, que es un hack de Halloween de Artbound, también conocido como Pulsa el botón B Way, que fue una presentación para Starmen.net 2008 de Halloween Fun Fest. Salió adelante con su talento para producir música en el Webcomic Homestud y por último, pasaría a desarrollar Undertale. Creo que como muchas personas creando algo, Toby Fox tuvo una inspiración de otra cosa para crear Undertale. Su inspiración para el juego de Undertale proviene de la saga de videojuegos motor como se puede ver en los siguientes puntos. Ness y Frisk son personajes silenciosos como en muchos otros juegos que dejan al jugador reflejarse en el personaje principal. Ambos son RPGs. Algunas de las canciones puestas en el juego, Megalovania, Reunited y Brinitin, Guis. Tienen similitudes con canciones de los de Artbound, Means Business, Pekauce I Love You y Smiles Antears, respectivamente. Omega Flowey tiene similitud con la Devil's Machine y con Gigas. Ambos exploran las relaciones de amistad como parte esencial del juego. Papyrus tiene el símbolo que tienen los Starmen en su pecho. Al igual que Motec 3, el juego tiene la habilidad de apuñalarle el corazón al jugador. O sea, darte en los sentimientos XD. La canción Memory tiene parecido con Ape Melodies, tanto de Artbound y Motor 2 como de Motor. Y hay muchos datos más pero alargaríamos mucho este punto, así que sigamos. Esto la mayoría creo que ya lo sabe, porque fue una noticia gigante en su momento, y es que Sans es un disfraz de Mii para Mii Gunner en Super Smash Bros. Ultimate. El Gaster Blaster se utiliza como cañón de brazo del Mii Gunner. El disfraz de Sans Mii y el remix de Megalovania se pueden comprar por 75 centavos de dólar en Super Smash Bros. Ultimate. Realmente esta es la única razón por la que quiero una Nintendo Switch XD. Obviamente esto lo sabemos, porque es de lo que trata mi canal, y es sobre los universos alternos. Existen distintos universos alternos creados por los fans, algunos muy bien hechos y otros abandonados por sus creadores, pero la verdad es que se disfrutan de diferente manera y son una manera de mantener viva la comunidad del juego. Story Shift, Underfell, Aftertale, Horrortale, X-Tale, son algunos ejemplos de los universos alternos más famosos en la comunidad y realmente son geniales, y creo que en el canal lo sabemos muy bien. La fanbase, eso que somos nosotros, o al menos es a lo que entiendo que se refiere en este punto. La fanbase de Undertale es doble cara, porque por un lado están los fans comunes, que apoyan el contenido que les gusta relacionado con Undertale y dejan buenos comentarios a los creadores de universos alternos, cómics, dibujos y otras cosas más. Y por otro lado, están los fans tóxicos que fuerzan chips, o que tiran hate a creadores por cualquier cosa, también que dicen que Undertale es el mejor videojuego de la historia y hacen menos menos a otro tipo de videojuegos. Pero seamos honestos, Undertale es un gran juego, pero eso no quiere decir que porque otra persona piense diferente está mal, no. Hay que respetar gustos y que cada quien tiene su opinión y no tirar hate a otras cosas. La Delta Rune es un emblema que representa el reino de los monstruos. Muestra un orbe entre dos alas y tres triángulos debajo, con el triángulo del medio invertido. Se ve por primera vez en la túnica del monstruo jefe durante la escena de introducción a Undertale, y luego se ve en la túnica de Toriel, presagiando su papel en la historia, y el símbolo familiar aparece en otros lugares. Hay una profecía. El ángel, el que ha visto la superficie, volverá y el subsuelo se vaciará. Esta profecía está en los glifos antiguos en Waterfall. Se dice que la Delta Run simboliza una profecía anterior a la historia escrita. Sin embargo, el significado original se ha perdido en el tiempo. Lo cierto es que los triángulos inferiores simbolizan los monstruos del subsuelo. Se cree que el círculo alado representa al ángel, que se profetiza que es el que ha visto la superficie y volverá un día para despoblar el subsuelo. Esta profecía tiene dos interpretaciones. Una donde el ángel destruye la barrera y trae libertad a los monstruos, y otra donde es un ángel de la muerte que mata a todos en el subsuelo. Uní estos dos puntos porque realmente están muy relacionados. Esto básicamente es una teoría meme, y aquí la explicación. Sans SNES es una referencia a un video del canal de Game Theories, en un video de teoría como los que se suben en ese canal, el youtuber MatPat tenía una teoría sobre la supuesta identidad secreta de Sans. El 9 de febrero de 2016, el video titulado Game Theory. Undertale, la identidad secreta de Sans se subió al canal de Game Theories. En este video, MatPat postuló que Sans de Undertale es NES, el protagonista del juego Artbound o más específicamente, la versión de NES de Artbound Halloween Hack, un hack room de Artbound creado por Toby Fox. El video tiene muchos dislikes, y ahora esto es un meme por ser muy ilógico, fue ampliamente criticado y burlado por sacar conclusiones inverosímiles, tener errores lógicos e ignorar evidencia que no apoyaba la teoría. Me encantaría decirles la teoría completa, pero el video original está en inglés, y no sé mucho de inglés hablado, pero les dejaré lo que pude investigar. En la casa de Samsung Snowden en la parte de atrás está un cuarto oculto, en el que hay varias cosas relacionadas con la saga de Artbound y Moter, como por ejemplo una foto que no se ve pero el juego dice que es sans con otras tres personas que no se ven o no recordaba y hay una sábana tapando lo que se cree que es una máquina del tiempo que la usó es para regresar en el tiempo o una máquina interdimensional y que por algunos efectos secundarios se le cayó la piel y quedó como un esqueleto sinceramente no creo que sans sea ese personaje aunque quizás sea solo una referencia que toby fox dejó en el juego pero nunca lo sabremos Yoki Temie Chan es una animadora e ilustradora autónoma conocida por sus trabajos con Studio Yota. Ella es una artista principal en Undertale. Principalmente, hace un cameo en el juego como Temie. En Undertale, se le atribuye como la diseñadora del logo, artista en las cinemáticas, artista del escenario, animadora, vendedora y artista de azulejos. Además de que creó algunos personajes para el juego como Lubux y junto a Toby crearon a Papyrus. Básicamente la consideraría la co-creadora de Undertale. W. D. Gaster fue el científico real antes de Alphys, responsable de crear el núcleo. Los seguidores de Gaster transmiten varias explicaciones sobre lo que le sucedió a e. Gaster. Una iteración dice que cayó en su creación, otra dice que sus experimentos salieron mal y la última dice que se hizo anicos en el tiempo y el espacio. Personajes como la Persona del Río y los seguidores de Gaster insinúan su existencia. Al igual que Sans y Papyrus, habla con un tipo de letra diferente al de los demás personajes, en este caso, habla en Windings. Esto está relacionado con el punto anterior y son los seguidores de Gaster. Los seguidores de Gaster son NPCs grises que se encuentran cerca de los ascensores en Hotland cuando el valor fan tiene un cierto valor. Que por cierto hablaremos más tarde de qué es el valor fan. Todos se parecen a ciertos NPCs del juego, pero con algunas pequeñas diferencias. Si el jugador intenta llamar a Papyrus, o Papyrus y Undain, mientras está en una habitación con un seguidor, solo recibe la línea el teléfono no se enciende. El jugador aún puede intentar comunicarse con Toriel por teléfono, aunque como sabemos ella nunca responderá. El teléfono funciona normalmente después de salir de la habitación. Hay tres seguidores de Gaster que pueden aparecer los cuales son. Gaster follower 1. Tiene un 50% de probabilidad de aparecer fuera del ascensor L3 si el valor de fan es 62. Este seguidor es una versión gris y sin emociones del NPC Ficus Licker. Tiene una doble cruz en el pecho en lugar de cuatro puntos y habla de cómo la vida de Gaster se truncó después de caer en una de sus creaciones. Más tarde se pregunta si Alphys terminará de la misma manera que Gaster. Este NPC desaparece una vez que el protagonista sale de la habitación. Gaster Follower 3. Tiene un 50% de probabilidad de aparecer fuera del ascensor L2 si el valor de fan es 63. Este NPC es una cara parlante que brota del suelo y es un personaje original, a diferencia de los otros seguidores. Habla de cómo la vida de Gaster se truncó después de que un experimento salió mal. Luego se detiene y menciona que no debe chismear sobre alguien que lo está escuchando. Este NPC desaparece una vez que el jugador sale de la habitación. Gaster Follower 2. Tiene un 20% de probabilidad de aparecer fuera del elevador R1 si el valor fan es 61. Este seguidor es una versión gris del tipo que normalmente se encuentra cerca de la venta de pasteles de araña de Hotland, con una cabeza parlante en lugar de la rosquilla. Este seguidor habla en rimas con la cabeza en la mano. Habla de cómo el viejo científico real, W. DeGaster, Gaster, desapareció repentinamente sin dejar rastro y fue destrozado en el tiempo y el espacio. Inmediatamente desaparece una vez que menciona que está sosteniendo una parte de él, reproduciendo el mismo efecto de sonido que suena cuando Mr. Man desaparece en la habitación 268. A diferencia de Sans, su desaparición no incluye un interludio de pantalla negra. Esto no sé muy bien a qué se refiere, pero entiendo que habla sobre las diferencias de la ruta genocida a las otras dos rutas, como el hecho de que la música cambia, dándole una ambientación tensa al juego, el tener que matar a personajes que quizá ya les habíamos tomado cariño, el cambio de actitud de Flowey, y otras cosas que hacen única a la ruta genocida. La entrada número 17, uno de los misterios creo que más conocidos en el juego. En la habitación 264, Ron Gaster, el texto a continuación se muestra en Wingdings en mayúsculas. Se cree que este texto es la decimoséptima entrada del True Lab a la que no se puede acceder. Sin embargo, esto podría ser solo una pista falsa, ya que también existe otra entrada número 17, escrita por Alphys y muy obviamente conectada a las otras entradas accesibles en el Truelab. Vale la pena señalar que, tanto la entrada 17 de Alphys como la sala 264 son inaccesibles en el juego normal. La entrada de Alphys solo se puede encontrar en los archivos de texto del juego, y la entrada de Gaster solo es accesible a través de la manipulación del guardado o el modo de depuración. Aunque un dato curioso y que también podría relacionar que la entrada de Gaster es la verdadera es que la habitación 264 sigue inmediatamente a la sala de generadores del True Lab. Aquí les dejo la entrada número diecisiete de Gaster.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 La verdad no entiendo por qué el creador del iceberg puso aparte a Underswap ya que, es un universo alterno y quedaba bien en esa categoría, no era necesario separarlo pero bueno, que se le va a hacer XD. A mí me toca respetar el cómo lo hizo. Underswap es un universo alterno creado por Popcorn Prunce donde todos los personajes tienen cambiadas sus personalidades con algún otro personaje, el cual podría ser llamado su contraparte. La idea original era un universo alterno donde únicamente Sans y Papyrus tuvieran cambiadas sus personalidades, ya que Popcorn deseaba una versión llena de hiperactividad de Sans, sin embargo, las personas comenzaron a preguntar sobre cómo serían el resto de los personajes, por lo que Popcorn continuó ideando los cambios que recibiría cada personaje, creando un universo alterno al que llamó Underswap. Popcorn nunca ha querido cambiar completamente las personalidades de los personajes, pues eso le quitaría la diversión al universo alterno, por lo que cada personaje mantiene algunos elementos o actitudes de su personalidad canon. Sin embargo, no todos los personajes han sido cambiados de personalidad de momento, tales como los NPCs y los enemigos de cada zona. En resumen, Sans es Papyrus, Toriel es Asgore, Undyne es Alphys, es Metaton, Grillby es Muffet, y viceversa. Creo que este universo es muy sencillo pero interesante, además de que aquí en el canal no lo hemos continuado, pero pronto lo haremos quizá. Leitmotiv es una frase o melodía musical, reutilizada en varias canciones para asociar una melodía con una persona, evento o lugar. El uso extensivo de Leitmotifs en la banda sonora de Undertale y otros archivos de sonido ayuda a crear un ambiente nostálgico para el juego y, a menudo, evoca respuestas emocionales en los jugadores. Toby Fox ha declarado que la mayoría de la banda sonora de Undertale se compuso utilizando reiteraciones de soundphones y sintetizadores gratuitos. Se ha intentado documentar todos los leitmotips utilizados en el juego. Los jugadores encuentran con frecuencia nuevas conexiones y puede ser imposible enumerarlas todas de manera concluyente. Básicamente esto quiere decir que la música de Undertale está conectada entre sí, ya que algunas melodías suenan muy parecidas a otras, dejaré unos ejemplos muy obvios. La canción Hopes and Dreams, Save the World y Last Dubai están unidas, o podríamos decir que pertenecen a Asriel por su parecido. La canción Ghost Fight, Spider Dance, Mad Mew Mew y Doomy son demasiado parecidas entre sí. Este es un audio que está en los archivos del juego. Es un mensaje de Toby Fox a los que buscan secretos en los archivos, les dejo el audio con subtítulos en español. Y lo gracioso es que el audio dice que no lo publicara, y prácticamente está en la wiki del juego XD. El artefacto legendario luce como una esfera roja, su naturaleza es desconocida. Tratar de obtener el artefacto mostrará el mensaje llevas demasiados perros, y el Anoying Dog aparecerá en tu inventario. Si el Anoying Dog es utilizado o se intenta soltar, absorberá el artefacto y desaparecerá por la parte derecha de la pantalla, dejando residuo de perro en el inventario del jugador. Interactuar con el pedestal después de esto causará que muestre el mensaje el artefacto ya no está. Hay muchas teorías sobre qué hace este artefacto, pero no puedo evitar pensar que solamente es una pelota o algo así, ya que cerca de ahí está el monumento donde está la caja de música que toca la canción de Memory, la cual pienso que pertenece a Asriel y a Chara, además de que para acceder a la habitación hay que tocar en el piano las primeras seis teclas de la canción, así que quizá ese artefacto es una pelota que era un juguete de ambos, o al menos esa es mi teoría, no lo sé. El quiche abandonado es un ítem único ubicado en una zona escondida de Waterfall. Este objeto es encontrado bajo una banca en un área pequeña. Accesibles si las semillas puente del segundo puzzle en la habitación con la campana forman un puente que lleve a la zona inferior derecha del escenario. El quiche es una referencia a un momento en el que Toby Fox encontró un quiche abandonado debajo de una banca. Poco después de encontrar el quiche abandonado, Toby Fox había escrito una breve descripción del quiche en un tuit ya borrado, en el que sugería que el jugador no podía deshacerse del quiche. También otro tweet ahora eliminado, Toby Fox indica que eliminó una funcionalidad que permitía al jugador usar el quiche para saltarse partes del juego. Una curiosidad es que momentos antes de iniciar la cita con Papyrus, si vamos hacia el cuarto que está a la derecha, y se presiona Z en la cocina a gas, Papyrus menciona que su hermano, Sans, intentó una vez cocinar un quiche. Puede que el quiche abandonado sea aquel que Sans intentó cocinar. Sorry es el resultado del nivel de Astufan Troll Canon en el Kickstarter de Undertale. Él es un monstruo dragón que quiere mostrar su arte. También es conocido por su personalidad que le lleva a disculparse de una manera demasiado excesiva. Se puede encontrar en la ruta pacifista caminando en una parte con un cartel diciendo Encontrada en el Right Floor 2 Club de Arte. Para entrar en batalla con este, necesitaremos de cambiar el horario del sistema al día 10 de octubre, puede ser cualquier año, después del 2015, a la hora 8 pm, cualquier minuto, siempre y cuando sea a las 8. El origen de la personalidad de Sosori se debe a la de su creador, Samael, siendo ambos nerviosos y tímidos. Samael, el creador de Sosori, donó mil dólares en el Kickstarter de Undertale, a cambio de que incluyeran a Sosori. Sosori sería en realidad el avatar de Samael llamado Samael Butter Dragon, Samael siendo un artista furry, en el que sus dibujos están enfocados en el fetiche de la obesidad. Es de los pocos monstruos del juego que pueden ser encontrados y pelear con ellos después de matar a todos los monstruos en una zona en la ruta genocida, el otro es Lide y que sus muertes no cuentan para completar la dicha ruta. Si yo fuera rico y hubiera conocido el Kickstarter de Undertale, me hubiera encantado donar para que el juego se hiciera realidad y pusieran a alguno de los tantos personajes que he creado a lo largo de los años, pero bueno, sigamos. Relacionado con el punto anterior, de Undertale Kickstarter fue una campaña de financiación colectiva para Undertale que fue iniciada por Toby Fox el 24 de junio de 2013. Antes de esta campaña, la demo del juego se lanzó por primera vez el 23 de mayo de 2013. Para atraer a posibles patrocinadores, Kickstarter ofrecía varias recompensas explicadas en este video de Sans y Papyrus. Y para terminar este nivel, el quinto aniversario de Undertale nos trajo un concierto en Youtube el 15 de septiembre de 2020. Aunque solo fue una versión remasterizada del concierto celebrado en mayo de 2019 en Tokio. Yo ese día estaba enfermo y no pude verlo feliz porque me sentía del orto XD. Y bueno gente, eso sería todo por este video. Sé que al principio dije que haría solo dos partes, pero editando todo vi que video duraba mucho, y si continuaba con el nivel 2 del iceberg esto duraría una hora. Este video aunque sea cutre me costó 3 días para hacerlo, aunque obviamente no seguidos pero creo que tardé más editando esto, que editando un fandub, así que espero le den apoyo. Haré la parte 2 pronto, dependiendo del apoyo que este video tenga. Así que muchas gracias por ver y espero les haya gustado, suscríbanse si es que hay alguien nuevo por aquí y nos vemos hasta la próxima próxima.